Bueno, si hay un equipo que llega con cambios a la Fórmula 1 en 2022 es Alfa Romeo, porque a los dos pilotos que tenía en 2021 los suplantó. Hablamos de Kimi Raikkonen porque se retiró y porque Antonio Giovinazzi proseguirá su carrera en la Fórmula E. Y bueno, eh, para este año va a contar con Valtteri Bottas, proveniente de Mercedes, y con el chino Wang Yuzhou, de que proviene de la Fórmula 2 y que bueno también eh, va a ser el primer chino que compite oficialmente en la Fórmula 1 ya hubo otros el chino Mankingua compitió en unos entrenamientos libres eh, pero sin debutar oficialmente en una carrera eh, este chino después se dedicó al, al Mundial de, de Turismo pero bueno, no, no logró debutar en la máxima eh, por respecto a Zhou es un piloto que como decíamos proviene de la Fórmula 2, eh, clasificó tercero en el campeonato, eh, un, después de que el título se lo llevara Oscar Piastri, que es el piloto reserva de McLaren y de Alpine para este año, un piloto que tiene un futuro enorme en la Fórmula 1, pero bueno, no consiguió Butaca para esta temporada, bueno, después también... Eh, un campeonato que tuvo como escolta al ruso Robert Schwarzman, un piloto que también forma parte de la Academia Ferrari. Y bueno, de los tres, el que logró subir finalmente fue Yu sou un, una eh, situación que, que vamos a eh, analizar en el próximo video, de bueno, cómo solamente un piloto de la Fórmula 2 tuvo la posibilidad de subir a la fórmula 1 una fórmula 1 que realmente es muy competitiva y que tiene una camada de jóvenes eh, muy talentosos y bueno eh, dentro de su preparación eh, sou eh, participó como toda la fórmula 1 de, de los test de pretemporada una, una serie de ensayos que se dividió eh, en dos partes eh, con tres días en barcelona después con tres días en bahrein eh, barcelona eh, anduvo Razonablemente bien, pero sufrió varios con, varias eh, veces con el problema de fiabilidad del Alfa Romeo C42, el nuevo auto eh, de la escudería italiana, que bueno, como parte del nuevo reglamento que, que está vigente en la Fórmula 1, también tiene eh, que poner a punto, es una, una pretemporada un poco más trabajosa que otras eh, por la cantidad de cosas nuevas que hay y para... Para desarrollar el, el, los monoplazas. Así que bueno, justo el primer día. Eh, en la primera serie de pretemporada. Juan eh, terminó decimosexto. De 21 pilotos. Dio 112 vueltas. Tengo anotado. Y después en Barcelona. Dio un poco más de vueltas. Dio 184. Para totalizar 296. Y bueno, de cara al principio del campeonato. Cuenta con, con el aporte de Walter y Botas eh, el finlandés que proviene de Mercedes, de ser el escudero de Lewis Hamilton. Que bueno, ya, ya admitió que y, y dijo que, que no tiene ningún, ningún problema en ayudar en el crecimiento de Wang yu a adaptarse a la categoría, a ser uno más y, y tratar de obtener buenos resultados en este primer año que tiene eh, la máxima. Y bueno, también le ayuda un poco a la coyuntura, teniendo en cuenta que. Que si bien este año la Fórmula 1 va a correr en China, si sí tiene contrato la carrera para 2023 hasta 2025. Por lo que es un mercado que también será la Fórmula 1 de casi 1500 millones de personas. Así que Juan Yuzhou está en una situación inmejorable para desarrollarse Dentro de la categoría. Pero bueno. También tendrá que mostrar sus habilidades. En una Fórmula 1. Que muchas veces es una picadora de carne. Para los novatos que llegan a la Fórmula 1. Así que bueno. Habrá que ver qué lo sucede esta temporada. Con el chino Wang Zhou. So. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta otro GP a las 10. Saludos.